Y hola a todos chicos, yo soy el culebre, aquí estamos de nuevo con un video más creando personajes famosos en GTA 5 Online Pues en el video de hoy estamos creando a Nengo Flow ya que un suscriptor me lo ha estado comentando en cada video que he estado subiendo Y pues este video va dedicado para él, un saludo Y nada, os dejo aquí con los detalles, lo he intentado recrear lo más parecido posible Ya vosotros lo podéis arreglar en la editación Y que esto solo sirve para las nuevas consolas, las Next Gen Tanto en pc 4 como en Xbox One, PC y demás Espero que les guste, que me dejen un gran like Y se suscriban a este canal y lo recomienden también Como ya sabéis, Jingo Flow es un cantante de Puerto Rico Canta música de reggaeton, trap y me parece que también rap y nada, espero que me dejen un gran like, se suscriban y compartan este video con sus amigos. Y nada, chao.